Pues muchísimas gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre la memoria del pueblo palestino y también para analizar el antisemitismo como excusa para perseguir la solidaridad. Desde luego, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de, de Unidas Podemos, eh, hay que diferenciar claramente con entre el antisemitismo, que por supuesto hay que acabar con él, hay que combatirlo, y la legítima oposición al sionismo como una ideología colonial que mantiene una ocupación eh, ilegal de territorios eh, conforme a los pronunciamientos y a las resoluciones que en innumerables ocasiones y desde hace décadas viene emitiendo las Naciones Unidas. Evidentemente, creemos que estamos en un momento de confusión en el que desgraciadamente lo que se está olvidando ...que eh, el mayor riesgo, la mayor amenaza eh, de antisemitismo proviene precisamente de la extrema derecha. La extrema derecha mundial es la que eh, ha perseguido a, al pueblo judío en general es la que sigue persiguiendo al pueblo judío eh, y es la que viene eh, incluso utilizando teorías, todo tipo de teorías conspiranoicas, incluso durante la pandemia del COVID, para seguir avanzando en este eh, antisemitismo eh, radical, ¿no? evidentemente. ¿no? Entonces sí que nos preocupan debates que se están dando en este momento en el seno de las Naciones Unidas, eh, con el debate entre la adopción de determinadas definiciones de antisemitismo, antisemitismo que desde nuestro punto de vista pueden dar lugar a una utilización política para acabar eh, persiguiendo las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y para también de alguna forma discriminar eh, y confrontar con las campañas de oposición al sionismo, evidentemente. no eh, La definición de antisemitismo de la alianza de conmemoración del holocausto, que viene siendo adoptada por varios gobiernos e instituciones, creemos que deja espacios eh, que deben ser mejorados y en ese sentido pues creemos que hay ejemplos muy importantes de académicos, por ejemplo, de personas especializadas que conocen esta materia mucho más de lo que lo podemos conocer nosotros o nosotras especialistas en estudios judíos del holocausto y me refiero por ejemplo a la declaración de, de Jerusalén ¿no? Eh, no cabe duda que la lucha por la liberación del pueblo palestino es una lucha en contra de un sistema de, de apartheid, un sistema claramente discriminatorio que en absoluto debe ser asimilado, presentado, ni intentarlo ocultar eh, como una especie de representación de odio hacia los judíos, ni muchísimo menos. Hay muchos académicos, eh, activistas, figuras políticas eh, israelíes, eh, judíos reconocidos que son además eh, activistas, son además impulsores del movimiento de solidaridad con Palestina, incluyendo importantes organizaciones en Israel de defensoras de los derechos humanos, organizaciones valientes en su oposición, acciones represivas del régimen israel como es Beselén, por ejemplo. ¿no? Y en este momento, como bien decía Lucía, estando ante un posible gobierno un, de coalición, pues prácticamente con una influencia de la ultraderecha muy destacado, más que en cualquier otro momento de la historia del Estado de Israel, eh, pues debemos desde luego trabajar aún más esta, este eh, combate de eh, todo lo que tiene que ver de, con la discriminación del pueblo palestino ocultado en esas supuestas campañas eh, antisemitas. ¿no? Y vemos el comportamiento de los actuales representantes diplomáticos de Israel en los espacios internacionales, en especial por el comportamiento del embajador de Israel ante Naciones Unidas, y nos parece que hay toda una política del Estado de Israel por confundir en estos espacios internacionales. por confundir esas críticas legítimas a las políticas que realiza un país, o. Eh, criminalizar la solidaridad con el pueblo. Eh, eh, palestino. no realmente es sorprendente que eh, Las autoridades de Israel pretendan tener una especie de patente de corso en cualquier tipo de actuación, eh, en actuaciones que son claramente de irrespeto del derecho internacional, de vulneraciones del derecho internacional y que haya, pueda haber sectores de la sociedad, instituciones internacionales, organizaciones que asuman que eh, Israel tiene derecho a esa patente de corso y que tiene derecho a reproducir actuaciones o llevar adelante actuaciones que son sin duda alguna eh, auténticos eh, crímenes de guerra o crímenes de lesa de, de humanidad, ¿no? Y, en buena medida, pues estas confusiones en torno a las interpretaciones que se está dando a la definición del antisemitismo, con este ejemplo que decíamos antes de esta declaración del IHRA, eh, pues es una instrumentalización para callar las legítimas críticas a, a Israel. no Hay muchos ejemplos, no solo la declaración de Jerusalén, también la Carta de los 128 académicos que también están defendiendo eh, otra forma de abordar esta situación. Eh, y, desde luego, nosotros y nosotras vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados para que sean estas definiciones y estas posiciones que nos parecen rigurosas, sólidamente construidas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico, pues para combatir, por ejemplo, bueno, pues sabéis, ha habido un intento aquí de trasladar una especie de legislación contra las campañas, eh, prohibir, eh, convertir en delito las campañas de oposición a las políticas de apartheid que lleva adelante el gobierno de, de Israel. Incluso con una pro, eh, proposición de ley que ha llegado al Congreso de los Diputados impulsada, pues probablemente por una de las asambleas legislativas de, de este país que está en manos de una derecha más reaccionaria, la, la, la asamblea legislativa de la Comunidad de, de Madrid, ¿no? Desde luego, eh, nosotros y nosotras no vamos a dejar que ningún tipo de acusación malintencionada intimide a las campañas, a las actuaciones de solidaridad con el pueblo eh, palestino. Eh, insisto, sobre todo, cuando lo que tenemos es que poner... La atención en el peligro que para la amenaza real para todo el pueblo israelí, para todos los judíos en el mundo, representa la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha en Europa y el crecimiento de la extrema derecha en todas partes, ¿no? con esas conspiraciones, esas teorías de la conspiración permanente que además difunden de forma impune y sorprendentemente sin que haya precisamente una legislación para combatir eh, ese tipo de teorías conspiranoicas. ¿no? Eh, Propongamos crear un frente amplio antirracista juntando a todos eh, los que estén en la mira de la extrema derecha para combatir el antisemitismo, también para combatir la islamofobia y todas las narrativas de odio en general, ¿no? porque además entendemos que la lucha eh, por Palestina, por los derechos del pueblo palestina, pues es una lucha justa en defensa de los derechos humanos, de la determinación de los pueblos y que tenemos que aunar el máximo de voluntades. ¿no? Por eso pues queremos mmm, celebrar la realización de estas jornadas y sobre todo lo que queremos es pedirles apoyo, especialmente a todas las organizaciones eh, que trabajan desde el Estado de Israel eh, o desde la comunidad judía en cualquier lugar del mundo para que nos ayuden y contribuyamos a sacar adelante eh, estas políticas tan necesarias para acabar con estos acosos a la lucha legítima del pueblo palestino. Muchísimas gracias.